amigos de Youtube, soy yo, preder 3447 T. digo barra barra baja y y T Yo les voy a traer el verdadero tamaño de los países Bueno, comencemos Si comparamos Groenlandia con África, veremos que Groenlandia entra 14 veces en África Y si lo comparamos con Madagascar, Groenlandia ocupa todo su territorio y si comparamos Brasil con África, veremos que ocupa todo su centro. Y además es más, gra es más grande que muchos conjuntos de, de países europeos. Además de que Europa es un 20% más grande que, que, que Brasil. Y comparemos Australia con China. Si comparamos China con Australia, veremos que China es un 20% más grande que Australia. Y además solo necesitaremos dos veces a la India para poder entrar en Australia. Y además Australia ocupa un tercio de un tercio de un cuarto de África. Y tiene un tamaño similar de Estados Unidos y Canadá. Y además, y además es un es un 50% más grande que Groenlandia. Y comparamos a Argentina con México. Si comparamos a México con Argentina, veremos que Argentina es más grande. Y además es Argentina es 600.000 kilómetros más grande que Groenlandia. Y ahora comparemos a Noruega con México. Veremos que Noruega es incluso mucho más pequeña que México pero tiene el tamaño similar al estado de Chihuahua en México. Y si comparamos a Corea del Sur con, con la provi en el estado de Mongolia interior en China, veremos que Corea del Sur es más pequeña. Y ahora comparemos a la India. Si lo movemos a Europa es bastante grande, pues, pues, pues ocupa todo pues ocupa un cuarto de Europa y además, y además es mucho más grande que Groenlandia y además es más grande que México y más pequeña que el Estados Unidos y además ya les dije anteriormente que solo necesita dos veces a la India para, para llenar Australia y el segundo país más poblado del mundo es más pequeña que el que el sexto país más poblado del mundo Brasil. Y se ve que es más y se ve que es más pequeña que Argentina. Pero, en realidad, pero cuando todo es falso y mentira ya que ya que la India es más grande. Y Chile, Chile es un país bastante largo. Además podemos conectar col podemos conectar Sudamérica con Estados Unidos. Y podremos y podemos, y también podremos llegar desde, desde desde el norte de África hasta el norte de Europa y es incluso mucho más larga que Groenlandia y es igual de largo que, que México y Estados Unidos juntos. y Estados Unidos tiene un tamaño similar a Europa. Es más grande que, todo, que casi toda Europa menos menos menos menos es más grande que casi todo el, es más grande que el conjunto de casi todos los países europeos menos con menos con Portugal, con Portugal, Suecia, Noruega, Estonia, Lituania, Finlandia, Reino Unido, e Islandia. Y además tiene un tamaño similar a China y Australia. Y, y es incluso mucho más grande que Indonesia. Y si lo comparamos con África, este ocupa un tercio. Y Brasil. Si lo comparamos con Argentina, es mucho más grande. Y es más pequeño que Estados Unidos o que Canadá es, es capaz de confrontarlo, confrontar su tamaño. Y además puede ser, pero pero además Rusia es más vasto y amplio que Brasil. Y Kazajistán también es un país bastante grande, pues pues ocupa todo el centro de Europa. Y además, si lo comparamos con Estados Unidos, esto ocupa un cuarto y es más y además es más grande que México y con el tamaño similar Argentina. Y Perú es más pequeña que México y que Estados Unidos. Y es, y, y es, más, grande que, y es más grande que Pakistán, Afganistán o Marruecos. Y es más pequeña que Libia. Y, es, y, y tiene un tamaño similar al país de Chad en, en, en África. China, China también tiene un tamaño similar a Europa. También Canadá tiene un tamaño similar a Europa. Y además Europa es un 70% más grande que la India. Y además Groenlandia. Si lo, si lo vemos en este mapa... Pe veremos que tiene el tamaño similar a África, pero no es así. Ya que ya que te, ya que que ustedes recuerden, tienen que usar esta aplicación para poder saber el tamaño real de los países, aunque no importe. Bueno, espero que les haya gustado el video y adiós. Bye. Espero que les vaya bien.